Hola. Me han dicho que hay un sorteo aquí. Bueno, sabes que... Bueno... Mejor no, porque ¿sabes qué pasa? Que es como para otro tipo de público. Que no es para ti, es gente, gente más normal, vaya, otro pero tipo de público. ¿Gente como, normal como esta señora? Sí. Pero toda la gente normal también es ella, ¿eh? Claro. Tú a lo mejor es la extraña. O sea, ¿que Mal. no puedo participar al sorteo? Eh, no. Es si que ya no participo, yo también. No, no pero no hay bien. problema. ¿Por qué no? No, no, me parece bien. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Como yo. Yo no soy racista, lo que pasa es que me gusta que todo esté como ordena ordenado. Mira, ¿sabes lo que te digo? Ni yo, ni tú, ni nadie. Por favor, qué vergüenza dais, ¿eh? Es, o sea, tiene el mismo derecho, yo lo entiendo. Claro, aquí todo el mundo tiene derechos menos nosotros. ¿Me lo de ¿Por? Pero me parece que esto lo la Pero. Ausnartu, ¿Sí, Ekin, Salatu. A raza que aurrean, es Ishildu.